Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer, estamos de vuelta un día más con Black Mesa. Vamos a seguir por donde nos dejamos toda vez. Bajamos aquí para los. Bueno, para el tema de los raíles. Por aquí viene Saseo. Salseo que yo odio, que es salseo con los comandos, con, con el ejército. Este salseo yo no me gusta nada. Estoy un liote ahora. Liote de cambiar la de todo, ¿eh? Y ahora es que te piden por, por banda, de que te. Todo. A esta hora de que te piden por banda. Por la parda, por todo. Y hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Mm, vale. O está sea, para ahí. Pero está para porque se me baja solo, ahí Y viene munición y esto, uh, qué fallo. La cuenta me echa para atrás. Ten cuidado porque aquí me van a sentir por todos lados y me van a hacer el chanquiche. Ahí, Voy por ejemplo, el sándwich, el sándwich, ah. esto es, laberinto. Mmm, Vaya, por ahí he pasado. Pues está todo conectado. Ya va. Pero soy yo ahora mismo a Yo lo que hacía era limpiado todo. Oye, buen foco, eh. La madre que parió Bueno, a raíz de no puedo ir porque... Se la trocuta. No te quedas muera en el instante, pero quita mucha vida. Ahora vale, mí mismo es pasearse, ver la zona, limpiar lo que se pueda y ya está. Ah, tengo que bajarlo La puta madre Encima Y me ha dado, eh La ilusión cabronete. O sea, que ¿para qué subió? Aquí arriba. Vale. Claro, acá ya. O ya está Me ha dado el cabrón. ¿Habéis salido vosotros? Esto es nuevo, esto está en el 1. Esta, esta, esta pequeña parte, esta pequeña zona. No así Porque si no me piden por banda Ah, vale, que está subiendo a la par, vale, vale, vale. Colega.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 ¿Qué ¿Qué? ¿Qué es que es que es un verdadero hijo de su madre Bueno, y ya, verá, ahora, ya veréis, no, nunca habéis jugado Lo voy a ver ahora después, los ¿no? hijos de, de su madre que son ¿Vimos si ahorran en la, lo innecesario de la puerta con el, con el, con el carril? Vale, si abajo yo se para, qué guay, ¿no? O estamos o estamos, o estamos bien Mamma mía Mamá mía. No me va a que la mano gas se limpieza. Ya no, ya no electrifica, porque ¿Sí, en sí, el sí, mundo sí da bacana a un brazo. No han querido horror, no habrán visto que es necesario. ¿En serio? ¡Mamma mía, eh. ¿Qué me lo a hay que hacer para curarme? ¡Mamma mía, qué, qué pifio. ¡Pide Freeman! ¡Uy! No he visto que le dio Freeman A no me ha gustado nada Me interesa que la polla fue muy mala, ¿eh? Otro N Qué peste. Puta, yo me lo esperaba? Sí, bueno, no me lo esperaba. Joder, me Just when I was starting to feel lonely. Sounds like the troops are fixing to throw you a surprise party. Better clear your dance card, slick. <coughs> you be quiet? Yeah, we might stand a better chance if we team up. ¿Qué onda? No, ¿Sí ¿qué me anda? Está bien, los cabrones. Eh. ¿Qué mierda es esto? Mira, lleva, lleva una escopeta, qué bueno, tío. En el 1 no había ningún... A ver, en el 1 primero que eran, obviamente, todos los policías iguales. ¿eh? Pero no había ningún policía que tuviera escopeta. eran toca pistola. Aparte de tener, de tener, La misma skin, tenía pistola. Me mola, no sé, me mola Yo no sigo sí, Vamos a guardar Pero, ¿la valleta para cuándo, eh? ¿Hola? No, ah, ya me acuerdo cuando daban la balleta Para, para el pez, para el dinosaurio Es que se me que entrar yo. punto mejor así. Sin... ¡Qué daño, hombre! ¿Usa calibre? Ah, vale. Ya que volver a curarme, ¿eh? mamma mía. serio, eh? Vale, tengo que abrir la puerta esta. es de arriba. Buena caja, eh. Buena caja. Voy otra vez a curarme. ¿Dónde era? No ¿En eh? Mamma mía. Ahí encima encima te va a caer de rosita, no, no va a salir ningún bicho, no y esto es por que yo me llamaba antes, vale Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Nada uh... Y yo porque iba porque me iba a dar ganambrazo eh, los raíles, como pasaba en el 1. ¿Y no? No, da ganambrazo. Los raíles. Mejor. Me voy Ser más un tren de la bruja que otra cosa, macho. ¿En serio, eh? Ah, bueno. Sé sí que lo estoy viendo. Tío. ¿Por si acaso? Por si acaso Bueno Hemos llegado Para lanzar el cohete Esto lo han cambiado Quiero ¿eh? recordar que esto, esto lo cambiaron esta era la lancera del cohete Y esto lo han cambiado entero Porque cuando aquí llegaba Estaba todo lleno, lleno, lleno, lleno de bombas Y esto lo han cambiado todo Ahora hay que encender el cohete ¿Y cómo? Una pregunta ¿Cómo? Una pregunta, ¿cómo? Eh mira, ahí estaba la cadera. Me llame, que soy un bom... palmaso, tío. Me va a meter una, una puta bomba. Vos, vos, vos tendrías que haberlo reventado. Voilà mí eso es fácil. A ver, creo que tú eras el cohete. Eh, luego había que activar el satélite. Lo mismo es eh, lo de la bomba. Lo mismo con este. Con este. Con este. Con eh. Vale, ¿y dónde me meto? Al luz verde para el lanzamiento Vale, vale, vale, que, eh, vale, vale, vale, me ha a mí, he preparado el cohete para el lanzamiento, ahora tengo que ir a lanzarlo Ya decía yo, digo, qué raro si sí me acuerdo que estaba chungo para poder entrar Me acuerdo que estaba chungo para poder entrar aquí igual No me fío ni, ni de mi sombra Coño, ¿te puedo fío aquí Es que... es que te la hacen Es que te la hacen Aquí tanto ya... Eh... Al final van a poner el laberinto, cabrón. queda vivo y es que esto esto es así, eh, se revientan eso y ya es plan a mi mienta que me den vida y para recargar el traje me da igual, porque tengo munición Tengo munición de sobra con los comandos Y se va a liar Me queda Nadie pues bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí por ahí, vale En el próximo vamos a lanzar el cohete Y a activar el satélite Que es tan importante, hay que lanzarlo y activar el satélite Para lo que va a pasar luego Y vienen cosas muy chulas A partir de ahora, así que ya sabéis Un fuerte like, fuerte comentarios Eso, todo guapo Contiene la poder y energía Y nos vemos en el siguiente episodio come and get it with me. <laughs>